Yeah. Un nuevo álbum, nuevo lanzamiento Desde los años 2000 Que escupo atrevimiento Es el comienzo 01 ¿Qué pasó con la gente que decía yeah. que no iba a llegar? Y hoy estoy parado encima de cada instrumental soltando versos que algún día yeah. decía que no sonaría en esta tarima. En cada amanecer saluda a toda mi fría. Por si algún día no estoy, que sepan de mi vida claro. todo lo que viví en la calle con niggas Y como la delincuencia crece a grandes ligas. Claro. Hace tiempo que dejé todo. Toda esa mala vida, eso no es pa' mí, para mí es la melodía. Lo que se viva afuera y te oculta la estadía. El estadio está repleto de falsas profecías. Hay un Dios que en esta vida lo ve todo de arriba. Y no es por la mala vibra, es por gente mentira. Que dicen ser sus ángeles y no siguen ni su vía. Respeto pa' lo mío y que mamá más sonría. Que este personaje sea la reventa a la cima Escupiendo frases que salen de dentro y mira Como cada vez la economía se va arriba y la gente sale en busca de su comida luchando en el barrio toda esa gente es digna para salir al flote hay que tener valentía si me caigo me levanto sigo en la mía y a los que critican fan no como su guía ella es esa luz que en mi vida incandila dirán que no es la gran mon pero me saco arriba larga vida a mi flia y a los que se ausentan no cuenten conmigo ya no sigan mis rectas, ya no siga mis rectas, ah. bendiciones para mi familia. Eh.